No soy tan optimista como, como era en aquel momento. Me parece que eh, los desafíos a los que nos encontramos en estos momentos, a los que nos enfrentamos en estos momentos, son más sofisticados. Yo creo que las amenazas son más sofisticadas de lo que eran eh, hace cuatro años. Eh, y esa apelación que yo eh, planteaba o que Susana destacaba en el titular del debate interno entre el feminismo, me parece que es uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar en estos momentos, yo creo que hay realidades nuevas que no había entonces y que a veces se están resolviendo eh, de una manera eh, que yo creo que no es muy interesante para todas. Nosotras reivindicamos que tenemos que estar presentes por, por, porque es imprescindible que la realidad la cuente quien la vive eh, y que están amputados los medios que no tienen mujeres eh, en ellos, en puestos de responsabilidad y... y, y... Hablando, escribiendo, opinando, o sorprendentemente, muchas escribiendo, pero muy pocas mandando, ¿no? Pues ¿dónde están Sin los duda. jóvenes? ¿Dónde están las personas más brillantes de su generación que con 20 y 30 años en otras décadas sí estaban dirigiendo medios o estaban protagonizando tertulias y ahora no? Porque están esas mismas personas que hace 40 años tenían 20 o 30 y, y ahí están, sí. y ahí están, y lo más parecido a la diversidad que se entendía en una tertulia hace no tanto, incluso puede que solo unas cuantas horas, sea que hubiera alguien del Atleti, alguien de Madrid y alguno del Barça. Y eso ya, ya, ¿no? ya está. La pandemia nos ha hecho ver, bueno, la pandemia y un poco la evolución política y social de, de crisis que se solapan unas con otras, ¿no? la crisis financiera, la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. Eh, nos han hecho ver que realmente las cosas eh, no son tan sencillas, no se puede bajar la guardia en ningún momento y cuanto mejor nos vaya, más eh, contundente es eh, la contrarrevolución, el ataque que, que se recibe.